Bueno, Hoy vamos a hablar de un tema que a mí me encanta, debo decirlo, porque es un tema con el que muchas personas sufren eh, y yo creo que uno de los motivos más grandes de sufrimiento se llama WhatsApp, pero bueno de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Bienvenidos a esta sala de organización digital, en donde tratamos temas que buscan las mejores herramientas y los mejores consejos para utilizar la tecnología como una herramienta que realmente reduzca la fricción y reduciendo la fricción vamos a lograr que hagamos el mejor trabajo. Así que les doy la bienvenida y vamos a empezar la sala de una vez. Yo creo que la gente se va a ir incorporando. Yo les quiero también recordar algo muy, muy, muy importante para mí. Y es que estamos en el Club Multipotencial. Es un club que básicamente está abierto a todos ustedes. Hacemos varias salas de productividad como esta de organización digital. Así que se pueden unir para recibir todas las notificaciones. Y aquí también les voy a dejar esos eh, replays ahora este, que, que, que están disponibles en la herramienta. Hoy, como les decía, vamos a estar hablando de cómo coordinas tus equipos. Y yo quiero darles cinco cosas, cinco ideas, para que comiencen a pensar y comiencen a reflexionar. ¿Cómo estoy haciendo yo las cosas con mis equipos? ¿Estoy coordinando todo por WhatsApp? ¿Correo? ¿Me estoy volviendo loco? Miren, yo he estado con clientes que coordinan todo por WhatsApp y yo digo, Dios mío, ¿cómo ustedes tienen la interesa para poder llevar un negocio por WhatsApp? Yo me hubiera vuelto loca. Claro, yo tengo que hacer aquí una advertencia, ¿no? Y la advertencia es que yo no soy muy buena con los grupos de WhatsApp, yo los reduzco, les quito el volumen, porque la verdad, es que a mí me atormentan un poco, hay que decirlo, yo voy a ser sincera aquí. Sin embargo, yo creo que podemos lograr mucha más eficiencia si pensamos un poco en estos cinco puntos que yo les quiero decir aquí para que aprendamos a organizarnos digitalmente de la mejor manera. Quiero decirles dos cositas antes de comenzar con estos cinco puntos. Lo primero es que allí les dejé un link a mi canal de YouTube en donde quedan también todas estas salas grabadas y ustedes pueden tener acceso. Yo las puse en listas de reproducción para que sea más cómodo por ustedes. También lo pueden buscar por palabra clave. Este, aquí está toda la información que hablamos en estas salas para ustedes. Y lo segundo es darle la bienvenida a Juanpa. ¿Cómo estás, Juanpa? Qué gusto verte. Juanpa, ¿qué pasó? Juanpa se está haciendo un café. Mira, Juanpa se fue a hacer un café. Él está ahorita en las estrellas. Me encanta tu avatar, por cierto. Así que bueno, nada. Para no, para no perder tiempo, tú me, haces, tú me haces cambio de luces con el micrófono y yo te doy la bienvenida. Pero por el momento voy a comenzar con estos puntos para que las personas que están aquí escuchando pues empiecen a obtener valor de esta sala. Primero, tenemos que tener conciencia de que en cualquier momento de nuestra vida laboral e incluso nuestra vida personal, nos vemos en la situación de que tenemos que colaborar con diversas personas para un determinado proyecto. Este proyecto puede ser la organización de unas vacaciones familiares y Puede ser también montar una empresa, una startup, hacer un emprendimiento juntos. Lo cierto es que cuando trabajamos en tribu, cuando, te, cuando trabajamos en este ambiente de colaboración, necesitamos organización, organización y más organización. ¿Por qué? Porque yo creo que nos ha pasado a muchos, y quiero que piensen en esta pregunta, y ahora sí le voy a dar la bienvenida a Juanpa para que me responda de su perspectiva esta pregunta, ¿Cuánto tiempo creen ustedes que han perdido coordinando a los equipos de trabajo? ¿Cuánto tiempo, y no solo cuánto tiempo, cuánta energía y en qué pesadillas se ha convertido la coordinación de un equipo de trabajo? Cuéntame, Juanpa, que es un tipo con experiencia trabajando en equipos. ¿Cómo ves tú esto? ¿Te ha pasado? ¿Has perdido tiempo? ¿Te has vuelto un poco loco con la coordinación de equipos? sí, sí, especialmente, especialmente cuando estás tratando de armar un equipo nuevo y que no, y que y alguno de los miembros no los conoces, este, es ahí cuando, cuando que cuando dice, este no no no cuadras. Y, y, cuando te vienes a dar cuenta, has, per, has perdido un tiempo valioso porque este es proyecto que debía estar listo para ayer, ya, ya pasó el tiempo, todavía no están listo. Lo importante de eso es, saber, es conocer tu equipo. La gente este, quiere decir si yo los conozco. No, cuando dices de tu equipo, si los conoces, es saber cómo ellos van a reaccionar en, en un momento de, de, de, de, de, de gran tensión. Yo me acuerdo, por ejemplo, yo trabajé cuatro años con Leo Burnet. Para mí ha sido una de las mejores escuelas de publicidad, de todas las agencias con las que trabajé. Y Leo Burnet es una... una, una es una agencia súper estratégica, pero súper estratégica, que mucha gente, los creativos, este, al principio no, no la aceptan, especialmente porque tiene cuentas muy fuertes, que a nivel de escuela de estrategia de mercado son muy fuertes. Y, pero allí uno se prepara bastante y cuando vas a hacer la presentación, por ejemplo, del cliente de una nueva, una nueva campaña publicitaria, todo tu equipo está informado de todos los detalles, aunque no sea parte de, de tu tarea. Y esa fue, fue una experiencia que nunca se me olvidará, que iban tres comerciales a presentarse para Heinz, la salsa inglesa, la Worcestershire Sauce. Y, hablaba, the y, y era, como eran dos, dos comerciales míos y un comercial es del otro muchacho, entonces la presentación, el director creativo decidió presentarlo uno, uno, uno. Yo presento el mío, perfecto. Y cuando viene el muchacho que va a presentar ahora, que había tenido fallas durante el equipo por el hecho de, de no, no asumir responsabilidad, le da miedo, como quien dice, la bata las batallas. Era cuando, se, cuando perdía la batalla porque era bueno. Y de repente empezó a hablar del comercial y, <coughs> y, <coughs> y, <coughs> y, <coughs> y <coughs> mi jefe, que es el director creativo, se me queda viendo como que está pasando. Que ¿Por porque no habla? Y tenemos al frente el cliente. Y en una vez él me pasa por el pie por debajo, de la, la, o sea, pone el, el pie de debajo de la mesa para tocarme y dice arranca, sigue tú. Y yo presenté el comercial y después por supuesto presenté el otro comercial. Contamos con ese equipo y bueno, menos mal que yo gracias al teatro tú estás en escena y tú no puedes decir al público ah disculpe que la letra se me olvidó ah disculpe que tengo ganas de ir al baño. Yo no sabía que eso le costó la carrera a este muchacho en el resto de dos de, de, de años que estuvo en la agencia. Porque ya perdió el respeto. Le, y, y, y, y eso es lo que falta con un equipo, cuando tú estás armando a alguien y, y, y, y, y el equipo no, no responde a lo cual estás planificando, vienen las consecuencias posteriores. Pero sí, el equipo organizar el equipo es muy difícil o muy consciente. Es, es como todo. Es como las estrategias, es como las relaciones amorosas, como todo. Tienes que estar pendiente de cada detalle. Excelente. Que pierdas la, la frescura, sí. Pero es mejor perder la frescura y tener un equipo full Hollywood o, o de full acción que, que te haga esta sorpresa. Mira, yo, yo creo firmemente que hay dos aspectos fundamentales cuando estamos coordinando equipos. Y uno es el que tocas tú, que es el aspecto humano y es el aspecto que más tenemos que trabajar nosotros como líderes, como managers, porque en algún punto de nuestra carrera nos toca eh, manejar equipos. Yo siempre le decía a, a, a mis colegas de trabajo, mira, yo no quiero ser manager porque a mí eso me parece tan complejo. Y yo terminaba siendo manager porque bueno se me, se me, daba, se me daba natural ese gusto y esa tendencia. Y fíjate que esa parte es súper complicada. Pero hay otra parte que es el diario, que es el manejo de la información, de las tareas. Y yo creo que si nosotros tenemos una base sólida allí, nos podemos dedicar más en nuestros recursos de energía, tiempo, dinero y atención a esta parte humana que es la más compleja. Y yo precisamente quiero dar cinco ideas para que comencemos a pensar. ¿Cómo organizamos esa base de compartir nuestras tareas, la información? Y para, como decía Juanpa al principio, que todo el mundo esté a tono, todo el mundo esté informado y sepa lo que tiene que hacer. Y que, por ejemplo, por lo menos desde, ese, desde esa perspectiva, la cosa funcione como un reloj. Yo creo que la primera regla de oro en todo esto es que todo esté por escrito. Eso no quiere decir que vamos a hacer 40.800 wikipedias con 50 manuales que delinean cada proceso en el detalle más ínfimo. No, pero sí. Tenemos que tener nuestros acuerdos claros y qué tarea le corresponde a quién. Hay que tener un responsable por cada cosa que se tenga que hacer, por cada actividad, por cada acción que tengamos que hacer para un proyecto determinado. Por eso tenemos que evitar como a la peste negra al endemoniado WhatsApp. Yo no sé cuántas veces como coach de productividad me ha tocado pelearle a la gente porque yo tengo una guerra, yo tengo varias guerras en la vida. Una es contra Paulo Coelho, pero eso es tema para otra sala más bien de escritura creativa y la otra es contra el WhatsApp. A mí me parece el WhatsApp una herramienta maravillosa, pero cuando yo veo que la gente la utiliza para coordinar acciones con equipos de trabajo, mira, yo me desmayo, vuelvo a la vida, eso es una cosa para mí espantosa, porque es ineficiente totalmente, es poco confiable y además es un generador enorme de conflictos. Mira. Este Funanito, ¿tú oíste la nota de voz que yo te mandé ayer a las 5 a las de la mañana cuando me paré con una idea maravillosa para cambiar el mundo y nuestro startup? ¿Ah? Ya va, espérate un momento. ¿Qué, qué nota de voz? ¿De qué me estás hablando? Si yo te tengo silenciado porque eres un, una pesadilla. Eres una pesadilla que me manda, me manda mensajes todo el día. Dios mío, ¿cómo ustedes pueden vivir así? Yo no entiendo. Entonces, por favor. Todos los acuerdos y toda la información importante debe estar escrita y no solo escrita, que de eso vamos a hablar un poquito más adelante los cinco puntos que quedan, perdón, los cuatro puntos que quedarían por discutir. Y es que esa información tiene que estar escrita en un sitio que sea de común acuerdo para que todos los miembros del equipo puedan allí buscar la información que necesitan para realizar su trabajo. Entonces no podemos contar con un WhatsApp. Y también les digo una cosa, no podemos contar con el correo, pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Porque el correo electrónico es una total pesadilla también. Cuéntame, Juan, que abriste el micrófono, ¿qué quieres este... comentar del endemoniado WhatsApp? Sí, este, yo lo quiero mucho, de verdad, porque es una, es una, es una, es un sistema a nivel de función. De función. Podría ser muy, muy bueno, pero se ha vuelto se ha vuelto tan popular que entonces ya la gente le pierde el respeto. Es más, inclusive cuando una, un cliente o algo que yo no conozco o alguien, o, o, o, o alguien que me está eh, presentando me ofrece WhatsApp como su vía principal de comunicación, yo tengo, pues tengo que reconocer que pierdo un poquito de respeto porque no es a ese nivel, uno. Y número dos, este... Como yo siempre dije, debieron haber cobrado desde el principio, porque es un medio al cual yo pagaría para tenerlo si se si paga. Pero yo las peleas que yo he tenido, profesionales y personales en WhatsApp, no las he tenido en ninguna otra plataforma, pero terrible. Yo los, yo decidí no hacer más grupos, pero los grupos de WhatsApp, nada más tengo dos que son de proyectos y es porque son de muchísima confianza y son gente que es súper, súper, súper parlante. Pero, no, no, no. Es que yo creo, claro, es que yo creo que cada herramienta tiene su utilidad. Y WhatsApp es esa comunicación instantánea con las personas cuando hay algo urgente que tratar. Y eso es súper importante, pero eso se tiene que establecer como un código. En el sentido de, por ejemplo, mira, todo lo que está establecido va en un board de Trello, un tablero de Trello, por ejemplo. Por el correo se mantiene la comunicación con el cliente. Y en WhatsApp es si, mira, así yo tenga, perdón el ejemplo, pero siempre es el que se me ocurre, si tengo diarrea líquida que no puedo ni pararme del baño, pero tengo que hacerle caso a algo, usted me manda un WhatsApp. Y ahí yo salgo, como sea, y yo resuelvo. Pero tiene que ten tenemos que tener esos códigos de comunicación, porque la comunicación es una de las cosas... Es una de las cosas maravillosas, pero también es, un, es, una, es una fuga, es una potencial fuga de nuestros recursos. Entonces tenemos que ser muy asertivos y tenemos que, ser, tenemos que preparar esa comunicación y preparar esos códigos de comunicación. Y eso es yo creo la base de la coordinación de equipos en este aspecto, sobre todo que es el aspecto como más instrumental, ¿no? Porque obviamente está la comunicación humana y todas estas cosas, pero este es el aspecto como de qué herramientas utilizamos, cómo las utilizamos y para qué las utilizamos. Otra de las cosas que es el punto 2, el punto 1, les recuerdo, todo por escrito, eviten el endemoniado WhatsApp, también eviten un poco el correo, les doy, les doy la noticia de que el correo es un mar en el que se pierde todo. Aunque tengas buscadores, carpetas, aunque tengas la técnica refinada del inbox cero y todo lo que tú quieras, el correo tampoco es eficiente. Entonces, vamos a buscar un medio, que de eso les voy a hablar en el punto 4, vamos a buscar un medio en el que todos podamos ver las cosas que tenemos que ver de una forma oportuna y conveniente. El punto 2. El punto 2 es... Algo de lo que yo estoy enamorada profundamente y que he comprobado a lo largo de mi vida profesional que es una de las cosas más sencillas y en las que nosotros pifiamos o nos equivocamos mucho. Y es la agenda. ¿Cuántas reuniones no se toman una hora más de lo que deberían? ¿Cuántas veces no nos quedamos rumiando o discutiendo? Yo parezco allá un infomercial ¿Cuántas veces no nos quedamos rumiando sobre las mismas ideas y nos quedamos discutiendo cosas inútilmente. ¿Por qué? Porque no hay una agenda. Pero no es nada más mandar una agenda, señores. Tiene que haber un policía de esa agenda. Tiene que haber una persona designada para que sea el guardián de la agenda. El guardián de ese tiempo. A mí me encanta esa posición. Debo, debo decirlo, a mí me encanta ese rol del guardián de la agenda. Porque yo tengo la autoridad de decir, ok, esto lo discutimos hasta aquí. ¿A qué acuerdo llegamos? En esto. Vamos a hacer una votación. Hay mil maneras de cortar eh, esa divagación. Entonces, tener una agenda, seguir la agenda y tener un guardián de la agenda es fundamental. Esa agenda tenemos que darla por adelantado. Y les voy a contar un caso que a mí me pareció iluminador en todo esto y es el caso de las personas introvertidas. Las personas introvertidas, y para eso les recomiendo mucho para que ustedes determinen su porcentaje de introversión y extroversión, o si son ambi, ambiversos, no sé qué, que es como que son mitad y mitad, este es el Myers-Briggs. 16 personalidades, pueden meterse en la web que se llama 16 personalities o 16 personalities, .org creo que es, y allí pueden hacer el test. El test de personalidad no es que les va a dar una radiografía de lo que son, pero les va a dar ciertas ideas para que ustedes puedan comunicarse de forma más efectiva. Si ustedes son introvertidos, hay dos cosas que pasan fundamentales. La primera es que ustedes se recargan las energías en soledad. Por ejemplo, yo soy introvertida, entonces yo tengo que cuadrar, esta, después de esta sala que yo me desgasto tanto, o que tengo una reunión con un cliente que me desgaste, yo tengo que cuadrar unos 20 minutos, media hora, para descansar, para estar sola, para leer, para recostarme y recargarme. Punto. El segundo punto, que es el que nos compete acá, es que el introvertido piensa para hablar, mientras que el extrovertido habla para pensar. Por eso está esa discusión de las reuniones de, ah, no, es que nada más hablan los extrovertidos y tal. ¿Qué tal si a los introvertidos le damos el chance de prepararse? ¿Qué tal si tú eres introvertido? Le pides a la persona que cuadra una reunión, que te dé una agenda para tú poder prepararte. La reunión va a ser mucho más efectiva. Así que pilas con esto de la agenda, no es solo establecer una agenda, sino utilizarla como un instrumento para guiar la discusión y que las reuniones comiencen a ser más efectivas. Y créanme que cuando nosotros empezamos, nosotros vamos a ser un agente de cambio en el grupo. Ok, tengan mucho eso en cuenta porque esto es una cosa, todas estas cosas que les estoy diciendo, básicamente se reducen a un cambio de cultura. Si nosotros somos promotores de este cambio de cultura, se logra, no importa la personalidad de cada quien, cuando las personas empiezan a ver los beneficios de todo esto, empiezan a cambiar su forma de pensar y eso es lo importante de estas cosas. Esto me lleva a la hermana gemela de la agenda, eh, que es el punto 3, y es la minuta. ¿Cuántas veces ustedes no han dicho, ay, pero qué fastidio, una minuta, pero por qué, pero ¿qué, qué estrés. Y yo me acuerdo de haberlas odiado a muerte, hasta que aprendí que eran algo maravilloso con la agenda. Y cuando ellas se usan en, en conjunto, es así como, poder de los gemelos fantásticos, actívense. Ok. ¿Qué pasa con la minuta? La minuta no tiene que ser una cosa que sea como un testamento, un pergamino, para nada. La minuta, tú puedes tomar las notas que te dé la gana. Cada persona toma notas de manera totalmente distinta. Hay personas que no necesitan tomar notas porque tienen una memoria privilegiada, hay personas que les gusta escribir, hasta fulanito se paró y se sirvió un café, el otro picó el ojo, yo me di cuenta que... Lo que ustedes quieran, las graban. Lo que ustedes quieran, después las des ¿Se acuerdan? Vamos a desgrabar la reunión o vamos a desgrabar la clase. Bueno, la minuta para mí tiene dos partes fundamentales y esas dos partes fundamentales son las que tenemos que compartir con el grupo. La primera es los acuerdos a los cuales se llegue en la reunión. Si hay votaciones, si hay decisiones que tomar, eso debe quedar registrado en algún lugar. Porque si no, no sucedió, ¿sí? Esto es como las redes sociales, señores. Si no está posteado, nunca pasó. Algo así pasa con la minuta. Porque si no están los acuerdos allí en la minuta, ¿quién puede dar fe y testimonio de eso? Mira, fulanito, ¿tú te acuerdas de tal? Yo me acuerdo que en mi último puesto de, de trabajo en Expedia, mira, yo diría que el 60% de mi, de mi tiempo eran reuniones porque yo era como un hub de coordinación entre tres equipos. Entonces, obviamente, yo me la pasaba en una reunión. Y yo te digo una cosa, mi cerebro funciona chévere, yo confío bastante, bastante en él, pero no a tal punto. Además, yo puedo utilizar los recursos de mi cerebro de forma más eficiente y más inteligente que tratando de recordarme qué se habló en cada reunión yo sé que hay personas que funcionan de esa manera sin embargo yo no confío en mi memoria y yo prefiero tener todo por escrito siempre volvemos al punto 1 a la regla de oro tenerlo todo por escrito créanme que eso es un antídoto maravilloso contra los conflictos que se pueden generar porque pero yo dije esto pero tú dijiste lo otro pero pero ya va un momento espérate un tal, pero ya va, yo me acuerdo. No, eso está escrito ahí, señor. Esto fue y tal y no sé qué. Y al mandar la minuta, entonces lo bueno es que si alguien tiene una réplica, si alguien tiene que decir algo sobre eso, lo puede decir cuando reciba la minuta. Entonces la gente se acostumbra a revisar esa minuta y a que esa minuta sea una fuente de verdad, una fuente confiable a la que podamos recurrir como equipo el segundo punto de la minuta que es vital es las acciones siguientes, next actions en inglés, en inglés por eso lo puse así, se oye me raro en español, pero bueno eso es aparte de los acuerdos, mira que se está metiendo Livia ahorita bienvenida Livia, Lena, Esmeralda Azbel, Laura, Leo Ñañe. hola qué gusto verte por aquí este, y Ana eh, miren entonces, Elena va a ser responsable de la actividad A y ella nos va a dar respuesta para la siguiente reunión, que es en dos semanas. Pero Asbel tiene una tarea importantísima que tienen que entregar para mañana porque si no, perdemos al cliente. Entonces, Asbel va a estar como responsable, nos va a dar respuesta mañana de, no sé, hacer el, la, la propuesta de negocios del cliente su caritas. ¿Ok? Entonces, Asbel va a estar claro que cuando reciba, ok, esto es lo que yo tengo que hacer, yo lo pongo en mi to-do y eso yo lo tengo que entregar mañana. Si yo soy la supervisora de Asbel, ya yo sé que Asbel está pendiente de lo que tiene que hacer y yo le puedo pedir a Asbel, mira, Asbel, ¿ya está lista la cosa? Era para hoy. No, mira, qué tal, qué, qué sé yo. Y ahí se va creando también una relación en la que hay confianza y en la que hay transparencia. ¿sí? No es una cosa, pero yo te dije que hiciste eso y a ti se te olvidó qué tal, qué sé yo. No, porque Asbel, cuando asista a esa reunión, él va a decir mira, a mí no me da tiempo a hacer eso para mañana entonces vamos a tener que mover el, el due date o la fecha de expiración de esa tarea a una semana o dos o a un día o dos o mira, yo me voy a quedar un tiempo extra y hago la cosa para mañana porque este, yo sé la urgencia, ¿sí? Entonces fíjense cómo tener una minuta con un responsable y un tiempo de respuesta nos permite a nosotros tener expectativas <risa> y que se cumplan esas expectativas y todo el mundo está claro en esas expectativas. Fíjense que hay una cosa extra eh, que, que yo les diría eh, que saqué de Brené Brown, que a mí me gustó mucho esa idea y creo que es wow, pero ya es como un punto extra, ¿no? Y es que las actividades, además de tener un responsable y el tiempo de respuesta, deberían tener una definición de cuando están listas. Sobre todo cuando son actividades complejas. Brené Brown eh, cuenta, cuenta en el libro Dare to Lead eh, una experiencia que ella tuvo en donde ella le pidió a Leo, mira Leo, este, hazme tal cosa. Y Leo la hizo como ella la entendió y cuando Brené recibió eso, dijo ¿qué es esto Leo? ¿qué, qué me estás creyendo? Decir? yo no te pedí esto Leo pero ¿cómo que no Brené? si tú, me pe tú lo que me pediste fue esto y aquí está no Leo, yo mira yo no te pedí eso entonces ella se dio cuenta, pana pero yo no le dije a Leo que era lo que quería entonces ¿cómo puedo esperar yo que Leo primero este, entre en mi cabeza Entienda cómo funciona mi cabeza en cuestión de instantes, ¿no? Y entienda qué es lo que yo leo, le estoy pidiendo. No. Cuando una tarea es compleja, cuando una tarea se hace por primera vez, ¿por qué no tomarnos el tiempo para crear una definición de hecho? Ese concepto también viene de la metodología ágil de desarrollo y es definition of done. Eh, los desarrolladores o ese grupo de trabajo crea un checklist o una lista de chequeo de cuando no sé, un, un paquete, una librería, un, un pedazo de código, se considera que está listo. Ah, bueno, tiene documentación, eh, tiene el, la, la, las pruebas de integración, tiene las pruebas funcionales, en fin, tiene todo esto, OK, yo lo puedo hacer el release, ¿OK? Es un poco eso también. Es como, es como ser un poquito más transparente en cuanto a lo que quiero. Y ahí nosotros como personas que estamos ejecutando la actividad, tenemos el derecho de preguntar. Y de que eso quede, regla 1, regla de oro, por escrito. Entonces eso es genial. Pero hay otra parte que funciona también como esto de el guardián de la agenda. Y es que tiene que haber un guardián de la minuta también, porque tiene que haber una persona responsable de enviar la minuta y también cada acción tiene que tener un responsable de hacer el seguimiento. Obviamente es complejizar un poquito la cosa, pero para simplificarla podríamos decir que la persona que organiza la reunión envía la minuta, envía la agenda primero, envía la minuta después de la reunión y es la persona que tiene que hacer el seguimiento. Mira, Isabel, ¿cómo vas? ¿Terminaste? ¿Qué porcentaje tal vas? ¿Necesitas ayuda? Tal, tal. Mira, Leo, no sé qué, Elena, ya terminaste esto, no sé qué. ¿Y qué pasa? Que se va creando como esa dinámica en la que todos nos vamos integrando y en la que todos nos vamos ayudando. Porque al final de cuentas, señores, si nosotros estamos colaborando en un proyecto, lo importante es que salga el proyecto. Nosotros somos secundarios en esa obra. Lo importante es que las cosas se hagan y se hagan de tal manera que se puedan engranar para que la acción grande, que es el proyecto, salga. Juan, pasé que estabas abriendo el micrófono. Así aprovecho y tomo agüita después de esta perorata. <risa> estaba, estaba así porque me llama mucho la atención de que hayas hecho estos pasos. Y digo, esta niña, esta niña pasó por la misma escuela que yo, porque verdaderamente es eso es especialmente eso tan sencillo que por ejemplo la filmación de un comercial si tú luego trabajas con con grandes cuando digo grandes clientes no lo digo por, por el tamaño de de de, de, de de de del cliente sino el tamaño de, de estructura que tiene que tiene en sí el cliente por ejemplo na, nadie sabe que los, un comercio, cuando se va a firmar un comercial antes de la reunión de preproducción se ha hecho la minuta, la minuta de la minuta. Es, es, son tantos pasos que, y la idea es protegerse, porque si no, como tú mismo dices, si, no, si está escrito, está el respaldo. Si no está escrito, está al, no está el respaldo. Y ha pasado, como me pasó una vez en México, que yo fui a firmar un comercial allá de Scope, el, el, el, el enjuague bucal, y de repente... Este, cada vez que se va a filmar una escena del comercial, la persona encargada de la minuta, o que podría ser en este, en este aspecto que estamos fuera del país, que se, se, se trata de compensar el equipo, es el que tiene que leer toda la estrategia, no la, la estrategia, todos los elementos que tiene ese, ese, esa escena, y se lee con el director todo el mundo presente como si fuéramos a rezar. Y después finalizado eso ya no hay, este el director queda ensartado en ese sentido, porque me acuerdo que ese, eso pasó justamente con una directora, que ella era una directora muy creativa, muy volada, por eso fue que la, la llamamos a ella, pero le faltaba la escuela del orden. Y cuando tú estás filmando un comercial y una, una toma, que es nada más, o sea, exhalar por el sabor a menta que te deja el producto, eso tiene que ser perfecto, por eso está escrito allí. 67 tomas. Y la muchacha no daba con la toma. Hace un momento yo le dije, tú podrías probarlo aquí delante mío, porque yo verdaderamente no sé qué está pasando para yo poderte guiar. Me dijo, no es que a mí no me guste el producto. ¡Ay! Cuando le dijo eso, ya dije, ya está. Ya sé por qué ya no está dando eso. Y si tú comunicas mal, la gente recibe mal. Y tú lo sabes. Entonces, cuando decía lo de que la persona, el guardián de la minuta o la persona que hace la, la, la agenda o todo eso, alguna de esas patas fallan, la reunión va a tener un fallo porque eso, eso es como una estructura, un engranaje perfecto. ¿Más, ¿Más agua? Ahora sí. No, no, es que no podía sacar el, el, el mute. Sí, eso, eso es... Es así, aquí en Montreal graban muchísimas películas y todo y tú ves cómo se prepara. Una vez grabaron cerca de mi casa un carro que se incendiaba incluso y yo, yo me puse en el balcón, saqué una cerveza. Y me senté nada más a ver todos los preparativos y yo decía, Dios mío, es un proceso increíble, ¿no? Así como, como como ingeniero, yo miércoles ya va, pero wow, ¿cómo agarran esto? Y mira la repetición y este coordina tal y mira el gentío. En fin, es algo, es algo muy, muy complejo. Pero bueno, le quiero dar la bienvenida a Leo. ¿Cómo estás, Leo? Qué gusto verte aquí. Hola, ¿cómo están? Por acá, atenta, aprendiendo. Gracias, Olga, Juanpa. La otra Olga, <risa> Olga Nasa, Olga que está en la Nasa conquistando el mundo. Y a todos los que están acá escuchando. Fíjate, Olga, que, que escuchaba atentamente todas las recomendaciones que haces en función a las reuniones, ¿no? Y todos tenemos algún trauma <risa> de empleos, ¿no? Con, con esa parte de la organización de equipo. Y acá quiero hacer como un llamado al hecho de, del liderazgo ¿no? de quien realmente está a cargo porque en algunas oportunidades sobre todo en lo que es la parte de medios los egos suelen entrar en juego entonces de repente tienes el jefe de vamos a irnos a un comercial al jefe de arte al director de fotografía etcétera etcétera y entonces acá nosotros poder realmente definir qué es lo que le toca a cada persona ser específicos con las tareas y que a su vez haya esa, esa cuestión del de hábito de la toma de notas es crucial. Porque, ¿qué sucede acá con todo esto? También está y vamos a irnos a una escala más pequeña. Vamos a imaginarnos que estamos llevando un proyecto más pequeño a distancia online, que es el escenario que usualmente atravesamos en este momento. Y, ok, chévere, nos hacemos una reunión en Zoom y a los dos días otra y a los tres días otra y es una reunión que dura tres horas y al final esas tareas que están allí no se terminan de concretar entonces hacer una bajada, hay gente que se confía, por ejemplo, del recurso del video bueno, como eso va a quedar registrado, yo agarro y lo veo de nuevo, ¿sabes quién va a ver de nuevo una sesión de dos horas? y lo digo, no solo en una reunión sino incluso en una capacitación. Te digo, yo en mi parte doy talleres y, y cursos de podcast, ¿no? Y, y claro, esa herramienta del review, yo a las personas que participan en, en estas actividades conmigo, siempre les digo que es como, esta es la opción para que lo veas de nuevo en caso que algo no haya quedado claro. Al menos en mi caso, por lo pronto, mis cursos no son on-demand, sino que son, y, y capacitaciones, talleres, lo que sea, son en vivo. O sea, la idea es que tú estés ahí y se te salta una pregunta, tú aproveches y la hagas de una y que ese backup quede como, como backup. Eh, en este instante en el que todo lo puedes ver de nuevo, ya estamos confiados que total, el video está allí. Ojo, entiendo que cada persona, eh, así el proceso de aprendizaje... O de descentralizar. Ideas es distinto, hay personas que son más auditivas, otras más visuales, pero de repente lo que traigo a la mesa por acá y ustedes opinarán o si alguien más quiere subir, que la toma de notas siempre te va a ayudar, no solo a ti, sino al proyecto, porque de repente estamos acá nosotros cuatro y lo que se le escapó... A Olga, bueno, lo anotó Olga que está en la NASA. <risa> Entonces allí de verdad nosotros podemos contribuir como equipo y hacer ese seguimiento. Un ex jefe, y ya con esto cierro, decía una frase, él decía, mira Leo, la memoria de toda persona está en la punta del lápiz. Y eso a mí nunca se me olvidó porque me parecía además como que demasiado redondo. Bueno, sí, de verdad, si no tomas nota, sonamos todos. Así que nada... Traía esa, ese aporte acá a la sala, cierro el micrófono y continúo escuchando atenta me encanta todo lo que están compartiendo. Gracias a ti, de, de parte de esta Olga y de la NASA. Este, mira, yo soy de esa escuela, eh, para mí la toma de notas es fundamental. Es tan fundamental que saqué de mis ahorros y compré un iPad con lápiz porque era Tal el volumen de cuadernos que ya no era manejable para mí, entonces pues con, con esta aplicación de GoodNotes, que yo se las recomiendo muchísimo, puedo tener cuadernos individuales y yo para cada una de las personas con las que trabajo, yo tengo un cuaderno que es como su, su dossier y allí anoto todo y allí puedo volver. Yo cada vez que me voy a preparar para una sesión de trabajo, eso es lo que consulto. Mira, oiga, tú puedes pasar el nombre por ahí, o no sé, por Black Channel, como sea, o cómo se escribe de esa aplicación, porque está buenísimo ese dato. Claro, la aplicación se llama algo así como Buenas Notas, Good Notes. Eh, y lo bueno es que, o sea, si usan el, el ecosistema de Mac o de, de Apple, eh, se sincroniza a todo. Entonces, si yo, imagínense que yo no llegué a una sesión de trabajo. Yo me meto en un café y con mi celular, ni siquiera tengo que tener el iPad encima, con mi celular ya tengo todo lo que necesito para poder reunirme con esa persona. No va a ser la manera más cómoda, pero digamos que puedo llegar al compromiso. Y mira, a mí eso me parece que, que tiene, por eso es que yo digo que es la regla de oro. Todo tiene que estar por escrito, porque es increíble la cantidad de conflictos que se pueden generar por un malentendido y los malentendidos son propios de la comunicación humana, no hay escape de ellos, porque cada cabeza es un mundo, como, decíamos en, en mi, como decimos en mi país Venezuela. Entonces, ¿por qué arriesgarnos a que algo que nos importa tanto en nuestro trabajo, en nuestro emprendimiento, incluso con nuestra pareja? Yo les voy a dar un dato aquí personal. Yo ahorita estoy en una relación a distancia y eso requiere digamos que ser bien inteligente en cómo te comunicas con tu pareja. Nosotros tenemos un tablero de Trello, ¿sí? entonces nosotras cada seis meses revisamos nuestros acuerdos, revisamos nuestra relación, hacemos ejercicios de estos de parejas para conocernos mejor... Eh, todo eso, como nuestro proyecto de vida, está en un tablero de Trello. Que eso es frío, que yo estoy loca, que yo soy demasiado ingeniero y nerda. Un poco sí. Pero yo creo que es una manera de facilitar la comunicación. Y eso es, atómense con sus chamos, imagínense con su familia. Si cada uno tiene las cosas claras. Si, si, por ejemplo, yo ahorita estoy trabajando con, con una amiga, de hecho, este, y ella tiene tres hijos. Uno tiene necesidades especiales porque tiene Down y ella tiene que ser súper organizada. Ella tiene que tener todo por escrito, porque si eso no sucede, su hogar no funciona. No digo con esto que tengamos que ser perfectos. No, ustedes saben que para mí la productividad es compasiva. Para mí la productividad no es una cárcel, para mí eso de que los hábitos, con nosotros, no, no, para mí es un poco más de escucharnos y para mí el truco está en reducir la fricción, si yo voy a hacer una actividad y no sé por dónde empezar porque es algo que me tengo que acordar que me dijo Leo, como me dijo Wampa en una reunión de Zoom que jamás voy a volver a ver porque tienes razón, Leo, jamás Voy a ver una, un refrito de Zung, porque eso es como una tortura china Entonces, vamos a lo escrito Y ese es el punto 4 Adelante Leo Mira, Adelante. gracias Antes ahí de, de pasar, además me encantó todo lo, el, lo que sumaste ahora en esto de lo que es la productividad, ¿no? que tal cual dices tú, no es una camisa de fuerza y cada quien utiliza las estrategias, porque para mí hay que ser estratega en lo que es la parte de comunicación, en lo que es la parte de armar el equipo, en lo que tiene que ver con, con llevar adelante tu proyecto. Yo voy a compartir acá un hack, que más que un hack es un podcast, que se llama Cómo fabricar tiempo. Este, este podcast, que es un producto exclusivo del diario La Nación en Argentina, se llama Cómo Fabricar Tiempo, lo hace Martina Rúa y Pablo Fernández. Ellos escribieron un libro que tiene este nombre y ellos en cada episodio, que dura unos 20 minutos, como que de verdad se te pasa muy rápido, te dan distintas... Eh, es principalmente para emprendedores, es para gente que es freelance... Desde cómo, bueno, que un cliente no te dé la vuelta para pagarte esa factura que te debe. Y siempre recuerdo el capítulo que se llama eh, Reunionitis Online. ¿Por qué tenés que lograr encuentros laborales más breves? Entonces dejo esto por acá, este aporte. Bueno, nada, siempre voy a tener un podcast bajo la manga para lo que sea. Los médicos recetan pastillas, yo receto podcast porque digo esto. Y de verdad, este te da una información súper útil. Y, y la idea es esa, ¿no? nosotros poder acercarnos a estrategias y lo que más me gusta de esta gente es que dentro de su eslogan, dentro de esa bajada de línea, te dice que la idea no es hacer más, sino hacer mejor. Y entonces hacia allá, creo que en este momento de multitasking, de las pantallas que estamos pero no estamos, hacia allá da la vuelta para, para lograr un balance y tener calidad de vida. Creo que hacia allá va esto de... De la administración del tiempo, porque si no, se nos va la vida en estar haciendo X cosa y hay vida más allá de las pantallas, más allá del trabajo. Gracias, Olga, por permitirme esta pausa. De... No, genial. Tus aportes de verdad que son geniales. Y quisiera que me pasaras por el back channel, si eres tan amable, el nombre del podcast para buscar el link. Te y paso el en, el, una, en el, te paso el enlace de una. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias porque todo lo que podamos escuchar, y, y, y es, es la nota de estas salas también, es hacerlos pensar de forma diferente. Yo no tengo una receta para la productividad. Y quien les vende una receta para la productividad, mire, huyan, huyan como Herbalife. Perdón, si alguien usa Herbalife, yo, esa es mi tercera guerra mundial, es WhatsApp, eh, Pablo Coelho y Herbalife, ya lo confesé todo. Eh, y Arjona, y Arjona. Conchale, me tocas un punto fuerte, yo creo que hay una... Eso, es, eso es para otro episodio, perdón, disculpa por interrumpirte, Olga, sigue, sigue, no te voy a distraer más, soy de no, un poquito no. atrás del colegio, perdón. Soy el... Tranquila, Leo, que a mí, yo, yo era muy gaya, pero yo yo, yo, yo iba a todos los grupos, pero bueno, fíjate, eh, eso que dices de, de escuchar estas cosas que te pueden, te pueden cambiar, o sea, pana, porque yo no mandaba una agenda? Bueno, porque yo hago dos, dos horas de Zoom, no, no, no hagan dos horas de Zoom, eso es una tortura china, sean eficientes con su tiempo y ahí es donde viene este punto 4 que voy a exponer y luego le doy la palabra a antociano que acaba de subir, pero les quiero contar algo y es que yo les estoy diciendo que el WhatsApp es ineficiente, que el correo es ineficiente y que hay muchas cosas ineficientes. Eh, incluso en, en la metodología ágil se empezó haciendo un pizarrón con post-its. Chévere si trabajas en la misma oficina, pero ya nos dimos cuenta que el trabajo remoto es una posibilidad muy, muy grande. Entonces existen pizarrones virtuales como Miro, por ejemplo, que pueden emular esa sensación de tener esa pizarra que tanto necesitamos para funcionar como equipo. El problema de, de, de, de todas estas herramientas que son analógicas, digamos, es precisamente que no las podemos llevar a todos lados. Y allí es donde vienen estas herramientas, que es este cuarto punto que quiero recomendarles, que nos permiten estar conectados y estar como conscientes de lo que tenemos que hacer o, o cómo va el grupo en todo momento. La primera herramienta que quiero recomendarles, ahí yo les hablé de mis batallas campales, ahora les voy a hablar de, de mis evangelios. <ríe> yo soy evangelista, como dicen un poco en inglés, este, de varias herramientas, ¿no? Y ahorita me estoy moviendo a otra, pero de eso, de eso vamos a hablar en, en, en otra sala. Pero creo que una herramienta muy sencilla para comenzar y cuya versión gratuita da muchísimo muchísimo potencial es Trello. Trello ha sido una de las banderas que he tenido en este en este en esta reinvención como coach de productividad, porque Trello me parece una forma muy efectiva de coordinar las tareas de un equipo de trabajo. Desde ese primer contacto, por ejemplo, mira Leo, Vamos a coordinar eh, la colaboración para una sala y tal, no sé qué. Vamos a sacar 10 temas y tal. Zoom, media hora, abro un borde trello. Mira, vamos a, vamos a hacer los temas. Se nos ocurren tres horitas. Bueno, ponlo cuando, cuando termine la reunión. Llegamos a 10, hacemos la primera sala tal. Para hacer la primera sala, tú haces el arte gráfico, yo hago un copy, lo anunciamos en tal. Todos esos acuerdos se pueden ir escribiendo en vivo con una pantalla compartida o en una oficina también con una campaña con una, una pantalla compartida pero un proyector este, lo vamos a hacer entre los y todo va a quedar allí escrito y solo necesitamos tres columnas to do doing done eso es una metodología que se llama kanban personal después le pueden poner perolitos este, alrededor pero con esas tres columnas de por hacer haciendo y hecho están más que listos adelante leo mira oiga yo acá te sumo lo siguiente Tre, bien sea trello bien sea sana estamos hablando de, de la que más le guste a la gente no de lo que tiene que ver con estos software online de gestión de proyectos eso versus el drive hay gente que se siente súper cómoda estando en un drive pero yo acá tiro estas herramientas como las que estás compartiendo tú hoy, Olga, como el Trello, por ejemplo, te permite ver esto realmente como una oficina de trabajo y no estar abriendo el Word del Word del Word del Word en donde tú guardaste algún tipo de información o carpetita, sino de repente tú tienes ahí en el Trello y se nos ocurrió, entonces dentro de esa lluvia creativa, este, ahí no solo colocaste fecha, no solo escribiste el copy, de repente mira, a mí se me ocurre que eh, la, la tipografía puede ser tal y te coloqué el enlace, hay, hay toda una visualización, cuando, cuando uno lo ve allí dentro de, este, dentro de esta plataforma eh, tiene esa cosa del, del espíritu de trabajo, por así decirlo. Lo tiro acá porque sé que de repente hay personas que capaz se están iniciando en esto o, o de repente se sienten más cómodos trabajando un Word desde su computadora. En este momento hay un montón de herramientas que, que nos sirven para trabajar de manera colaborativa y a distancia. Y tanto Trello como Asana, nombro Asana porque en algún momento pedí ayuda, comencé a, a, a ver ahí, eh, como te digo? Comparación entre uno y otro y al menos de mi parte como que soy más del team Asana, por ejemplo, pero sé que las dos, las dos herramientas cumplen con ese objetivo de ayudarnos a nosotros a llevar a cabo proyectos colaborativos a distancia, que creo que ese es el verdadero norte de lo que, de lo que estamos buscando, ¿no? Mira, eso es genial porque puede ser Trello, Asana, Monday, ClickUp, lo que ustedes quieran. Y, y eso que dices es importante, te tienes que sentir cómodo en la herramienta. Pero sí tenemos que salir de tres cosas. Whatsapp, correos y documentos. Porque no son eficientes. Lamentablemente no hay una eficiencia en ellos que tienes que salir corriendo y, y, y ver qué compras y tal, no sé qué, no, no, ve haciendo las cosas de manera progresiva, eh, obviamente yo en mi canal de YouTube ofrezco tutoriales completos de Trello porque es en la que tengo mucho más experiencia, también está Notion, en fin, hay, un, hay una variedad de herramientas que ponen a disposición eso, esa oficina como la que decía Leo. Allí puedes tener los assets o los activos de, de tu marca, de tu branding, puedes tener la tipografía, puedes tener los, los códigos hexadecimales de los colores, porque eso tiene que estar a la mano. Recuerden que la productividad es y la organización digital, para, para mí es, es como una, digamos que es como una ecuación. Autoconocimiento, porque tienes que conocer qué te gusta, cómo funcionas, con, cuál es tu, tu, tu energía física, no estoy hablando de energía esotérica. Más organización, es igual a productividad. Entonces la cosa es, es disponer las cosas de la mejor manera para ti, para que puedas producir el mejor trabajo. Y eso, se, tras, eh, eso se, se traduce en reducir la fricción cuando vas a hacer las cosas. ¿Qué tal si tú tienes un lugar que es un trablero de trelo que es un drive con todas tus cosas súper ordenadas, no un documento, el drive, ¿sí? De, de alguna manera emulando eh, es, esa, ese sistema de archivos con, con convención de nombres, etcétera, etcétera. Y tienes todo allí a la mano. justo cuando se siente en su computadora a producir el trabajo, ya tiene todo a su disposición. Y eso es la productividad. Así es como haciendo, haciendo la, la, la cuña, la publicidad. Así es como fabricamos tiempo. Porque el tiempo realmente no es de nosotros. Es cómo nos organizamos lo que va a dar la sensación de que tenemos más o menos tiempo para hacer las cosas. Si nosotros nos tomamos para una tarea tres horas, pero cambiamos la manera de hacer las cosas cada vez, cada vez, y lo reducimos una hora, tenemos dos horas extra. ¿Sí? Tenemos dos horas extra que podemos utilizar para otra cosa. Y recuerden siempre el, el Pareto, la ley de Pareto, el 20% del esfuerzo es el que produce el 80% de resultados. Entonces, tenemos que concentrarnos en ese 20% y dejar de obsesionarnos con todos los emails que nos llegan al día y acostumbrar a la gente en que nosotros tenemos tiempos de respuesta y que podemos generar acuerdos y producir trabajo de manera más eficiente. Entonces, herramientas como Trello, como ClickUp, ¿qué va a depender? cómo vas a seleccionar una u otra niveles de complejidad vas a seleccionarla por el look and feel como se dice en, en computación que es como, cómo te sientas y cómo se vea la herramienta para ti por ejemplo hay gente que no le gusta Notion porque lo nota abrumador hay una, hay una alternativa que es minimalista que funciona con Markdown que se llama Obsidian en fin, hay tanta tanta tanta oferta eso sí Ahí les doy una recomendación que siempre les doy. Manténganlo simple y estúpido. Re estúpido, perdón. Siempre recuerden beso, kiss, keep it, simple and stupid. Lástima que no, no encuentro algo mnemotécnico en español, no me he puesto a crearlo para eso, ¿no? Y eso, kiss, no es de mi invención. Pero es una cosa que yo siempre cuando tengo la tentación de complejizar las cosas, digo, ya va. ¿Cuál es la forma más simple y estúpida en la que yo puedo hacer esto? Porque ese perfeccionismo, ese estado del arte, no, y voy a tener otra herramienta que le funcionó a Juanpa para hacer esto y tal, y yo voy a, no sé, ser la persona más exitosa del mundo si yo utilizo esta herramienta y no otra. No, señores, ustedes tienen que tener un sistema de productividad personal, productividad para su equipo, y eso tiene que tener cinco, cuatro, Tres aplicaciones máximo, porque estamos contando un calendario, estamos contando un manejador de correos electrónicos, y ahí se nos van dos puestos. Tenemos que tener una herramienta para coordinar el equipo, que es un manejador de tareas. Tengo un manejador de tareas personales y tengo un manejador de tareas para el equipo. Allí entra sana ClickUp, ahí entra Monday, ahí entra Trello. ¿sí? Tengo que tener otra parte en donde yo pueda idear cosas. Allí hacemos el combo Zoom con una pizarra virtual como Mural o Miró en donde a mí me permita rápidamente y, y eh, mis clientes pueden dar testimonio de eso. Yo comparto una pantalla y tengo una pizarra y ahí vamos colaborando los dos, poniendo post-it, haciendo diagramas, haciendo dibujos. Y recuerden que el representar las cosas de manera gráfica ahorra mucho tiempo de conversación y ahí es donde vamos convirtiéndonos en personas cada vez cada vez más efectivas. Entonces, eso para decirle la parte de las herramientas. Y antes de darle ya la palabra antociano, y perdón por el delay, este, voy a decir lo quinto para poder finalizar estos cinco puntos. Y lo quinto es que, y es la conclusión de todo esto, en lugar de estar pidiendo el estatus de las cosas, vamos a tener un lugar, en donde podamos consultarlo y verlo por nosotros mismos. Y eso se genera a través de la generación de una cultura en la que se ve el beneficio de hacer las cosas con un orden y contando con estas herramientas que van a reducir la fricción. Como un tablero en una herramienta X, en donde yo me pueda meter y en base a dashboards o... o, o, o pizarras de control, yo pueda ver el estatus. Imagínate una persona que maneje a un equipo en un call center de 18 agentes. Sin este tipo de herramientas, esta persona se va a volver loca. Nada más con el manejo de personal de quién pidió vacaciones, quién no, quién quiere un curso, quién quiere progresar, cuál es el, el, el camino de carrera que va a seguir cada uno de esos miembros del grupo. Solo eso tiene que tener un lugar. Y creo que estas herramientas aportan un punto que va a contribuir a esa otra parte de la comunicación que es la parte humana y es la transparencia. Cuando nosotros tenemos estos acuerdos, estas minutas, estas agendas y tenemos todo por escrito en una herramienta común nosotros vamos y estamos siendo transparentes. Y para mí... Yo creo muchísimo en el liderazgo que propone la metodología Agile, que es que sea un líder que sirve. El líder de un equipo tiene que proporcionar las herramientas para que ese equipo haga el mejor trabajo posible. Entonces nosotros podemos ser líderes sin necesidad de ser managers. Nosotros, como les decía hace poquito, podemos ser agentes de cambio. Nosotros podemos llevar ideas para cambios culturales en nuestro emprendimiento. ¿Por qué? Porque aunque yo sea una solopreneur, si yo trabajo en colaboración con Juanpa o con Leo o con Antociano, que son los que están acá en el escenario conmigo o la Olga de la NASA, pues yo les voy a dar estas ideas y voy a ser un agente catalizador y voy a crear un efecto de ripple effect, eh, un efecto como de onda para que esas ideas se vayan propagando y cambiemos la forma de trabajar, porque al final de cuentas, y me remito a lo que decía Leo, pues nosotros también tenemos que vivir, no es solo el trabajo, no es solo una pantalla, es vida, es vida, y si queremos vivir tenemos que ser eficientes con el tiempo que tenemos que dedicar a nuestra actividad profesional. Y con esto cierro estas ideas, les recuerdo que esto va a quedar aquí en el replay, y también va a quedar en youtube en mi canal de youtube y con esto le doy la palabra a Antociano, gracias por la paciencia Antociano ¿cómo estás? te doy la bienvenida gracias buenos días buenas tardes buenas noches donde sea que se encuentren eh, mucho que comentar sobre lo que estoy escuchando y de hecho una de las primeras cosas que tenía que comentar es el tema de Trello y Asana yo, como veo que venezolanos, voy a poner esta, este ejemplo. Yo me siento que soy el único que come sushi cuando todo el mundo come cocosete. Uso Asana eh, desde hace tiempo, desde hace varios años. No sé cómo hubiera sido mi vida antes de usar Asana, no lo recuerdo, porque no concibo un vida, una vida desorganizada sin esa herramienta o sin ese tipo de herramienta y nunca me ha encajado Trello. Todo el mundo usa Trello, con proyectos que he trabajado con otras personas me invitan a tableros de Trello y la uso cuando es de manera obligada. De resto, sigo usando de manera interna Asana y sí me gustaría escuchar a, eh, otra sala donde se haga un debate entre Asana y Trello, porque así como son evangelizadores de, de Trello, yo puedo ser un evangelizador de Asana y que más personas usen esa herramienta porque de verdad que la siento mucho más cómoda que Trello. Eh, se menciona con insistencia que el WhatsApp es una herramienta que no es eficiente, totalmente de acuerdo. Eh, levantarse y ver 26 chats con bombardeos de todo tipo frustra mucho y es difícil mantenerlo organizado. Tratas de trasladarlo todo a tareas, pero no todo se puede resolver, no todo se puede trasladar y la manera es cómo evitas que las personas con que interactúas, que principalmente en mi caso son clientes, no colaboradores sino clientes, quieren manejar todo por allí. Esa sería mi consulta eh, final. Gracias. No, muchas gracias a ti por tu intervención. En cuanto al debate, lo podemos hacer, pero yo te confieso que nunca he utilizado Asana. Eh, yo me fui con Trello eh, para coordinación, y yo en mi vida personal me estoy mudando a ClickUp, eh, que, ¿por qué? simple, porque tiene un dashboard que me permite seguir mis metas smart, eso es todo, y además tiene actividades recurrentes, en fin, yo te digo una cosa en cuanto a las herramientas, si Asana te funciona de manera tan perfecta, bendecido y afortunado como dicen por ahí, úsala, disfrútala de verdad que yo no creo, te lo digo firmemente, yo no creo que haya una herramienta mejor que otra, obviamente no me siento en capacidad de hablar de Asana, porque no la he usado de forma extensiva, pero yo te creo totalmente de que si para ti es mejor Asana entonces es la mejor y ya la encontraste, eso es lo bueno fíjate que yo pasé en mi vida personal, de tres o sea, te estoy hablando de mi to-do de emprendimiento y personal Pasé de Trello, que es lo primero que conocí, a Notion, y ahorita estoy pasando a Clico. Y definitivamente yo creo que un cambio de herramienta tiene que ser consciente. Es porque en la herramienta en que estás no, encuentra, no encuentras algo que es vital para ti y para eh, mejorar tu proceso y reducir, como siempre, la fricción. Entonces yo creo que en un debate... Yo creo que voy a cambiar eso. Ahora que me dice eso, yo soy evangelizadora de usar herramientas. Punto. La que sea es perfecta. Entonces creo que voy a cambiar mi mensaje ahí. Gracias por esa reflexión, Antociana. Mira, Olga, yo diría que evangelista de utilizar herramientas para organizar tus procesos, que llegues a objetivos y que te sientas tranquilo. O sea, más vale. Hacia allá va. Y nos desligamos de las marcas porque además a ti Trello no te está pagando por esto, Olga. No, Chama. Mira, yo he tratado, yo le dije, mira, por favor, gente de Trello, deme en algo. Poncha, deme algo. No, la verdad, sin sí monetizo, para serles honestos completamente, yo monetizo a través de YouTube. Por eso todo, todos mis tutoriales y todo lo que yo voy descubriendo está en YouTube, porque yo monetizo en YouTube. O sea, Total. no tengo... Más ah, vale, Problema. totalmente, sí. pero, pero bueno, entonces nombra YouTube en la sala, ¿vale? Eso es a lo que vamos, chicos, mira, Sana, hola, Zuckerberg, sé que me estás escuchando, ¿sí? Sí, porque tú grabas todo, ¿verdad? Todo lo que nosotros hacemos, bueno, que Trello le pague su Por favor, si ple si tu plecito este, por favorcito, aquí en Franchute, este, pues pues eso, pero, pero, pero es eso, yo creo que es lo que dices tú. Yo, yo siempre he visto esto como que yo tengo un segundo cerebro. Tú creas un segundo cerebro y obviamente tiene que ser como una imagen del tuyo. Entonces por eso unas herramientas a ti te van a hacer más clic que otras. Ahorita, claro, también hay una cosa que es el enamoramiento, ¿no? Porque ahorita yo estoy en pleno noviazgo con Clico. Y me parece una cosa y los colores y tal, y estoy mágico mundo de colores. De repente me hablas en un mes y digo, no, esa cosa es una vaina horrible porque me tardo 50 horas en eso. Y eso es otro truco para siempre estar consciente de las herramientas que utilizan. ¿Cuánto tiempo te está llevando el mantenimiento de la herramienta? Porque he conocido personas que se tardan más haciendo el mantenimiento de la herramienta que realmente utilizando lo que tienen que utilizar. Y eso me pasó a mí muchísimo trabajando como Product Manager con Jira. En Jira teníamos estos tableros igualitos de Kanban y de Scrum y yo tenía un punto en que tenía historias que eran de hace cinco años. Yo decía, Dios mío, pero pero ¿qué haces tú aquí? Pero ¿por qué? Yo lo limpiaba, lo limpiaba y la gente seguía poniendo. Pero entonces, cuando es de grupo es una cosa cultural y de acuerdo. El cómo se usa la herramienta porque también esto se puede encochinar mucho entonces por eso siempre hay que ponerlo simple y estúpido y antociano me hacía una pregunta que se me olvidó antociano <risa> perdóname me emocioné con la, ah, ¿Me puede repetir ah, la pregunta <risa> la pregunta es eh, que menciona se menciona y estoy de acuerdo en que el whatsapp es una herramienta ineficiente pero lamentablemente eh, Digamos que casi la totalidad de mis clientes les gusta manejar todo por allí. Entonces, ¿Y, algunas y cosas... Lo más sí. Y lo sana, pero no todo. Entonces, sé ¿cómo puedo minimizar eso, reducirlo, mejorarlo? Cualquier nada, sugerencia es bienvenida. Ok. Lo más chiste okay. de eso, es, Antociano, lo más chiste de eso es cuando le has recomendado que fue más que todo... No sé, cuando el, hay un momento en que hubo una inmigración de WhatsApp para, para, para Telegram. Lo más triste es ver cómo la gente quiere que Telegram actúe como le actúa. Totalmente la gente en un lado bueno. y en el otro hay que revisarlo en ambos porque si no no te se te pasan las cosas. Y ese es el ese es el justo problema y por eso yo digo que es el demonio porque se te pasan las cosas, no hay manera, no hay manera, miren, yo tengo un grupo de Telegram súper reducido para la gente que está en mis talleres de escritura creativa, y ahí se sabe que es recomendaciones de libros, es todo online, si yo quiero transmitir una información, tengo que usar lamentablemente ahorita, correo electrónico, porque no es un grupo tecnológico y tal, pero por lo menos ahí el correo electrónico, yo sé que hay personas que son menos afectadas y como es un grupo reducido, pues yo tengo esa, esa gentileza con ellos de mandarles al medio que ellos necesiten, ¿no? porque es un grupo pequeño, pero eso no es manejable con una cartera de clientes. ¿Qué te diría yo, Antociano? Que ahí sí te tienes que convertir en evangelizador, y convertirse en evangelizador en esta cosa del WhatsApp es empezar a mostrar los puntos de dolor, empezar a mostrarle a los clientes los puntos en los que están perdiendo oportunidades por usar eso. Como te digo esto, te digo otra cosa, que no podemos esperar que nuestros clientes se adapten a una herramienta tecnológica que podría incluso parecer tan sofisticada como una sana, como un trelo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué te diría yo? Que una manera de comenzar todo esto es, y yo me siento hablando solo porque le están una llamada, pero no importa, él va a oír esto en la grabación y se va a morir de la risa. Hola, no estaba en llamada y no nos estaba oyendo, jajaja. Ok, tenía que hacer eso. Pero para empezar esto, para empezar esto yo lo que te recomendaría es agenda y minuta. Ese cambio ya va a ser excelente, ¿ok? Antociano, ya me estaba hablando de ti porque estabas en llamada, pero para empezar este cambio, y después oye toda la perorata que te dije antes, ¿no? Este, pero minuta y agenda, ¿sí? Entonces, ya con una minuta y una agenda, y decirle a las personas, mira, yo no, de verdad, honestamente, yo no puedo atender a todos los WhatsApp, no es escalable para mí, no es escalable para mi proceso, pero yo te propongo utilizar esta agenda y esta minuta. Con esta agenda y esta minuta, ¿qué puedes hacer? Puedes hacer un, un, una carpeta compartida en Google Drive con un documento. Y ya. Fíjate que eso sería como lo mínimo que le puedes pedir a un cliente. ¿Sí? Entonces, decirle, mira, si, lo tienes, si, si me tienes que decir algo importante, hazme un llamado de atención por WhatsApp, mira, esto necesito que lo leas, o llámame, déjame una nota de voz, entonces, que cuando sean notas de voz, ¿sabes? Es como, yo creo que es crear como un código de comunicación, incluso lo puedes crear dentro del WhatsApp, porque el WhatsApp tiene notas de voz, el WhatsApp puedes utilizar, um, ¿cómo se llama? Eh, negrillas y, y ciertos formatos. entonces tú puedes crear un código de comunicación mínimo, entonces yo te diría que, Aquí inventando, ¿no? Al vuelo de pájaro. Uno, te diría que crearas un código de comunicación en WhatsApp, ¿sí? Para empezar a ser consciente a tu cliente de que tú no puedes seguir el ritmo de cuando a ellos le dé la gana de pedirte cosas a las 3 de la mañana. Perdón, ¿qué abriste ahí. Adelante. Perdón, por error. Ok. Segundo, agenda y minuta de reuniones, sí, y, si hay, y eso lo pones en Google Drive, ¿Okay? eh, allí se van a hacer los acuerdos, si hay algo extra, que es lo que tiende a derramarse a WhatsApp, es decirle a la, perso es decirle a la persona, agrégalo al documento, ¿Sí? Yo lo voy a revisar y pones una, sesión, una sección, una sección perdón, abajo en la minuta que sean cosas extra que se dijeron después de la reunión. Al menos allí van a tener una fuente de verdad fuera de WhatsApp. ¿okay? Luego, si tú ves que a la persona le gusta la cosa y tal, que no sé qué, tranquilito, calmadito, tú le dices, oye, tengo esta herramienta entonces lo pasas a sana o lo pasas a algo que se te ocurra que pueda ser intermedio entre una carpeta y a sana Imagínate, por ejemplo, yo sé que la gente me va a odiar por esto, pero imagínate que de un documento pasa en una tabla de Excel o, o una tabla de una hoja de cálculo que pueda tener cierto estatus y ciertas cosas. ¿Es rudimentario? Mira, sí, es rudimentario, pero es un poco mejor que es un documento Word plano. Entonces los pasas a una tabla de Excel, si ellos se sienten cómodos. Si le tienen alergia a Excel, bueno, mira, la otra propuesta que te tengo es tal. Te tengo otra propuesta incluso. Hay gente que se acostumbra súper rápido al Miro. ¿Ok? ¿Qué vas a hacer en el Miro? El Miro es una pizarra virtual. Entonces usted va a crear un Kanban allí una tabla Kanban, lo mismo que hacen Asana y Entrelo, que es un do, eh, to do, doing y done, lo pones ahí, pero con papelitos, con post-its, hay gente que le gustará eso, entonces, eso también va a depender mucho, Antociano, de qué tiempo tengas tú para invertir en el entrenamiento de tus clientes, ¿sí? Porque, ¿qué también puedes hacer tú? poner formas de Google, yo no sé a qué te dedicas tú, perdón, que estoy así nadando en unas aguas desconocidas, pero imagínate que cuando un cliente tenga una petición específica, tú le des un link con un Google Form. O que cuando un cliente quiera cuadrar una cita contigo, tú uses una herramienta como Calendly o Coalander, que es gratuita, por ejemplo, esa es la que uso yo, la última, creo que se llama Colander, Coalander, algo así, es un coalita morado. Este, y ahí yo les doy un link para el, tú puedes crear diferentes tipos de actividades y diferentes eh, disposiciones de tiempo según esa actividad. Eso se sincroniza con tu calendario de Google y quizás otros calendarios. Y allí la persona va y te buquea ese tiempo y esa cita. ¿sí? Entonces, es cuestión de proporcionarles a ellos las herramientas, que sea la herramienta más sencilla posible, claro está. Y que tú vayas increchendo allí este, con ellos de acuerdo a... Porque imagínate, si tú tienes un cliente que el tipo o la, o la señora o tal es súper antitecnológico, mira, es que no va a usar Asana ni que se lo ruegues. ¿Sí? Pero a lo mejor tú vas a poder usil, utilizar Asana en una pantalla compartida por WhatsApp, por, por, por Zoom. Y tú vas a ir anotando ahí las cositas y que esa persona vea. Y con las minutas y tal, vamos resolviendo. Como te digo, a lo mejor no es una respuesta tan, tan directa como la que esperaba, pero son ciertas ideas que a lo mejor te pueden dar un camino que se adapte a la actividad profesional que tú haces, ¿no? Porque esto va a depender mucho también de qué tipo de clientela tengas, qué tan afecto sean o no a la tecnología, etcétera, etcétera. Espero con esto, entusiano, haberte dado ciertas ideas y, y haberte ayudado ahí a a descubrir cosas Sí ha sido de ayuda, muchas gracias Olga muchas gracias a ti así que bueno, miren yo les quiero dar las gracias a bueno a Leo, a Juanpa y a Antociano que subieron acá también les quiero dar las gracias a los que se quedaron Asbel, soy tu fan porque te quedaste desde el principio de la sala muchas gracias por prestarme tus recursos tan valiosos de tiempo, energía y atención este, y a todos también los que se conectaron les recuerdo que esto queda en los replays de que ofrece ahora esta plataforma de Clubhouse y va a quedar en mi canal de YouTube. En mi canal de YouTube hay tutoriales de Trello, hay, hay visiones budistas de la productividad, hay un montón de cosas para hacerlos pensar a ustedes. Yo hablo como un loro, así que hay bastante material allí y yo espero que estas salas los hagan felizmente productivos. Y quiero eso, que ustedes sean Felizmente productivos. ¿Y qué es bueno de este concepto? Que la felicidad es un concepto hueco. La felicidad no tiene definición. Y tú tienes que decidir qué es lo que te hace feliz. Y saber lo que te hace feliz no se reduce a trabajar 50 semanas para pasar dos semanas de vacaciones. Sino que se reduce a cada día tener una buena vida. Tener una vida que te satisfaga y tener una vida en la que estés en bienestar. Para mí, eso es ser felizmente productivo y sí se puede lograr. Y hay muchas herramientas, solo hay que adaptarlas a tus necesidades. Con esto, les doy las gracias de nuevo, les pido que si les interesa este tema, se unan a la, a la, al club de multipotencial. Hay eh, salas los lunes del Tip productivo, hay salas los miércoles de felizmente productivos y hay salas los jueves como esta que es de organización digital. Así que muchísimas gracias y bueno, dejo a Juanpa que despida la sala como siempre antes de cerrarla. Ay, se me fue tomar Muchísimas gracias a todos por haber venido, verdaderamente que cada, cada sala con, con Olga es así como un, un yo, termi yo termino las salas con Olga o cualquier conferencia o cualquier reunión y siempre me quedo así con el cerebro se queda encendido, por eso que menos mal hay que tenerlos en la mañana, porque si no en la noche no vas a dormir de tantas cosas interesantes. Ya Olga les, les, les, les, les, les dijo que los lunes, miércoles y jueves hay tres, tres diferentes actividades que ella publica y de las cuales la, eh, los tips de, de productividad, que son los lunes, ella los saca a través de sus cuentas de YouTube y de, y de Instagram. Y eh, se, se le ocurrió un concepto que, que yo también lo, se, lo, se lo estoy copiando para a, a ayudarle en la, en, la, en la promoción, es coleccionarlo. Es verdad, es estar pendiente así de, de guardarlos. Muchísimas gracias y bueno, nos vemos la próxima vez. Gracias Olga por todo y, y tú me dices que yo cierro la sala, porque yo puedo poner el dedo en el botón. Dale, cierra la sala. Nos vemos okay. el próximo Nos Uy. vemos el próximo lunes. Entonces esta sala, como le encanta decir a, a, a Leo, esta sala se destruirá en 5, 4, 3 dos wow uno gracias